Este es parte del fervor y la alegría que se vivió en la caminata Trabajo y Paz Unida Nicaragua Triunfa que realizó la juventud nicaragüense en respaldo a la buena gestión que ha venido realizando el buen gobierno de reconciliación y unidad nacional que preside el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra y la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, compañera Rosario Murillo. Esta caminata Trabajo y Paz Unida a Nicaragua Triunfa se realizó de forma simultánea en todas las cabeceras departamentales del país y donde miles de jóvenes se dieron cita para marchar de forma pacífica, ordenada, haciendo uso de pitos, maracas e instrumentos que los contagiaran de alegría, amor y paz. Nicaragua celebra la libertad, la alegría, la paz, la hermandad, la unidad, el triunfo en todos los Los jóvenes marcharon ondeando la bandera azul y blanco de la patria y la bandera roja y negra del partido sandinista. Al mismo tiempo hicieron un llamado a sumarse al progreso, a los programas sociales que solo el gobierno de reconciliación y unidad nacional ha venido realizando durante estos nueve años de gestión de gobierno.